Bolivia se disminuyó la tasa extrema de la pobreza del 8 al 4% indicó el ministro de economía además resaltó que la esperanza de vida se incrementó un 5.2 años manifestó que la estabilidad económica de Bolivia es gracias a la inversión millonaria del estado que invirtió 6 mil millones de dólares y el sector empresarial 3 .400 millones de dólares entonces aquí queda claro que es el sector público el que pone la inversión mayoritariamente el sector privado en Bolivia invierte entre 1.400 millones de dólares aproximadamente por año. Entonces queda claro, de 1.400 a 6.000, a 4.000 millones de dólares, la cifra que ustedes quieran ver en el gráfico, es muy por encima de lo que invierte el sector privado. O sea, el motor del crecimiento económico en nuestro país es el Estado. Es la inversión estatal, es la inversión pública. Y eso explica por qué la economía crece, porque no solamente genera es que demanda interna, el consumo de las personas, mejora la calidad de vida, pero fundamentalmente... Lo que nosotros hacemos es invertir, invertir los recursos que se generan de los recursos naturales generadores de excedentes económicos.